Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, esta vez con una nueva video review Y bueno, es una de las últimas figuras que vienen quedando para tres reviews, así que espero que lo apoyen muchísimo Ya saben, un gran porcentaje de gente que ve mis videos no se encuentra suscrita Así que te invito a suscribirte abajito, botón rojo, suscribirse, activar campanita para estar atento a todo el contenido nuevo que subiré en 10 El día de hoy, eh, lastimosamente, primero aclarar todo, no pude conseguir esta figura eh, a modo de encaja porque en un principio no me interesaba. Decía, no, ¿para qué me la voy a comprar? Simplemente es otro modo. No. Y finalmente me di cuenta de que si quería completar esta colección, debía tenerla. Así que sin más vueltas que darle, les traigo la review de la figura básica de eh, Roosbug Boogie Ben. Que bueno, como saben, es, sería la segunda versión de Ben. Es tres si nos ponemos estrictos y consideramos a Glitch, falla como una versión. Bien, esta versión que... Eh, Salió junto a la eh, Wave de Rat, Enormesaurio y todo eso. Vale, esta figura yo la vi muchas veces en las tiendas. Pero nunca me llegó a um, interesar al punto de comprarla o de gastar lo que costaba. Hasta como les dije recién que eh, me faltaba para la colección. Porque literal era la única que me faltaba y la conseguí de segunda mano. En una página de Instagram, que la verdad el servicio fue muy rápido... Eh, Jaime, mi amigo, me dijo oye, mira, eh, resulta que justo apúrate, bla, bla, bla, y yo precisamente era la que me faltaba, y que mejor que venderla junto al patín así que no lo pensé ni siquiera lo pensé, llegué, le mandé un mensaje y le dije, me interesa, dime tus datos, le pagué y listo, ya estaría, y por fin la tengo aquí eh, observaciones, primero eh, esta figura, de por sí encaja en imágenes, no se ve llamativa no me llamaba la atención, pero cuando la Tuve mis manos, uf, uf, ni se imaginan, la tuve en mis manos y era otra cosa, totalmente distinta a como yo me la imaginaba cuando la veía en la caja. Bien, aclarar también que eh, como no hay caja, no hay descripción atrás, pero voy a ver la posibilidad de encontrar la descripción en alguna review, en alguna foto de la caja y la voy a dejar aquí en pantalla traducida. Así que bien, luego de eso eh, vamos a comenzar a hacer el análisis de esta figura. Que como dije, es muy, muy linda. Además, aclarar que eh, teniendo sentido esta figura también, es mucho mejor. En el especial de inervación, el final de la segunda temporada, que por cierto, si no han visto las cronologías, que están esperando aquí, en la I, vayan a la cronología, parte 1, donde aparece este Ben con este traje. Este es el Ben del rus Boogie, sé que ese es su nombre, eh, donde eh, participa en la carrera junto a Gwen. Este es el uniforme que utiliza. Evidentemente, sin este visor, pero bueno, utiliza, utiliza este uniforme. Y eh, aclarar también que esta es la primera versión de esta figura. Esta figura consta de tres versiones. La primera que vendría siendo la básica, que es esta con el patín. La segunda, que es como la versión deluxe, se podría decir. Porque eh, viene con... Un vehículo, que seguramente en la pantalla les voy a dejar foto de ese vehículo. Y la tercera versión, que es como una mezcla, no es ni deluxe, como podríamos decirle, ni tampoco esta, porque viene como con una especie de skate, con una tabla así, bueno, aquí van a ver la imagen. Que la verdad, en lo personal, se ve cutre. Prefiero mil veces más el vehículo, que espero poder conseguirlo aquí en algún momento, en algún momento del tiempo. Así que bueno, sin más explicaciones, vamos a comenzar a ver cada punto de esta figura y voy a opinar al respecto. Como saben, eh, siempre nos basamos en algo, o sea, en articulaciones, pintado, molde, etcétera, etcétera, para jugar a la figura. Así que vamos a comenzar con, el articul con la articulación. Eh, Esta especie de articulación en el cuello, de 360. Eh, bueno, no sé si cuenta como articulación este movimiento del visor. Bueno, cuenta con un visor que se puede levantar y bajar. Eh, cuenta con articulación en los hombros y en los codos. 360, el brazo es completo. Y en la muñeca, si se fijan... Bueno, aquí desde el Omnitrix... Pero acá... Acá desde... Bueno, no, la, no es la muñeca porque es el guante... Pero se entiende la idea... Bien, eh, algo que mencionar, como dije al principio... Esta figura es de intervención, o sea, sale en el especial... Y ese Ben tiene el Omnitrix de la segunda temporada... Este Ben eh, no posee el Omnitrix de la segunda temporada... Pero si es un Omnitrix distinto a... A ver si enfoca. Es un Omnitrix distinto al de la primera figura. A ver si, si logra enfocar. Perfecto. Eh, sí he pensado en customizarlo y ponerle este un verde más como el Omnitrix de la temporada. Pero tengo miedo de arruinar la figura. Así que creo que por ahí no voy a pasar. Esta figura en total tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos de articulación. En total, 2, perdón, 13. Tendría 13 porque también tiene de la cintura. Vale, aparte de 13 puntos de articulación y un molde bastante interesante y un muy buen traje, posee este patín. Este patín, eh, lastimosamente, no, no cumple la finalidad de... O sea, sí sí anda, pero cuando tiene la figura puesta, el peso de la figura impide este movimiento. O al menos lo que vi previamente. Eh, como le dije, esta es una versión de segunda mano, así que el mango esto está pelado. He pensado en comprar un plumón plateado y pintarlo de vuelta. Vale, este skate se puede hacer así. Se puede doblar. Y a este Ben se le puede poner en la parte trasera, así. Así podemos eh, posicionar a este Ben así. Y queda bastante cool. Vale. Eh, revisión del diseño de la figura. Podemos ver que en los hombros eh, posee el 10. Igual que acá. Queda claro que es como el número característico de Ben. Vale. Vale. Entonces podemos ver también, vale, podemos ver que este Ben tiene el símbolo de Omnitrix en su pecho, o sea, en su uniforme. Eh, tiene rodilleras, muy bien, cinturón, el agujero que les dije que es para ponerlo y una línea verde en la parte trasera, de, bueno, en el casco. Algo que no me gustaba de este Ben cuando lo vi era esto, el tema de la cara. Porque eh, sentía como que no se lograba apreciar bien que había diferencia entre el casco y esto. Pero teniéndolo en las manos sí se nota diferencia. Aquí les traigo al otro Ben para hacer una comparación. Este es el primer Ben, la primera figura de Ben que, que salió. Y si se dan cuenta, bueno, es el mismo Ben evidentemente, es una cara muy parecida. Pero este Ben tiene mucho mejor cuerpo y mucha mejor postura que el otro. Si se fijan, se ve mucho más grande. Este tiene unos pies más duros porque son como botas. Y es una figura mucho más firme que esta. A su vez, el Omnitrix, como les dije anteriormente, eh, posee una variación, o sea, es distinto. Miren, es distinto, independiente este no sea el de la temporada 2, son distintos Omnitrix, así que sí es válido como una versión distinta. Y ahora vamos a ver este de acá. Y ahora lo último, que vendría siendo eh, la utilización del patín. El patín tiene un orificio arriba y abajo, este es para poner el pie del personaje y este es para ponerlo en la parte trasera del personaje. Eh, como todas las figuras tienen orificios aquí, vale, podemos colocarlo aquí. Y este Ben tiene las manos en forma de, de garra. A ver si logro mostrárselo. Ahí. Tiene forma de garra. Eh, perfecto para llegar y agarrar el manubrio de su eh, patín. Mm. Y ahí estaría. Sí, sí anda. O sea, sí giran las ruedas. Pero se traba un poquito por, por esto de acá. Pero las ruedas sí giran. Y por cierto, si alguien tiene la duda. Estas ruedas también se sacan. Eh, más a presión. Porque están puestas como a presión. Pero sí se pueden sacar. Si se dan cuenta y no tiene el espacio para, para seguridad total, vale, esto sería la figura. La verdad es que encuentro que vale muchísimo la pena. A mí no me gustaba, la consideraba la peor, pero después de tenerla en mis manos me di cuenta de que valía totalmente la pena. Así que yo se las recomiendo a ustedes. Si ustedes quieren esta figura y la ven, y ven la posibilidad de comprarla, si sí vale la pena, como ven. Tal vez la cara, bueno, tenga algunos defectos, no termine con convencer, pero con el casco ni siquiera se nota. Y la esculpida de esta figura está majestuosa. Así que bueno, esta ha sido la review de esta figura de Ruth Ben, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están para más reviews de figuras y dejar su comentario y su puntuación de esta figura que yo encuentro muy genial, puntuación, me atrevería a darle un 8, puede ser un 8.5, me atrevería porque es, se ha vuelto una de mis favoritas, así que bueno, un saludo nos vemos la próxima vez en una nueva review, adiós.